Vamos a entrar a un 7-Eleven en Tailandia. Compáñenos. Estoy haciendo un clip. Revistas. Ah, mira. Están chidas! Están padres. La revista ya trae su. Reliquia. Pan. Pan tailandés. Pastas de dientes. Mire, como la que nos llevamos Pero la nuestra era de broma, ¿no? Ahí eh, está. A ah, ver. ahí está Hay un buen de diferentes sí. sí Eso vamos a llevar, ¿no? No no Ah, ¿quiere una? Mira, esta está los... padre Sí, puede ser uno de estos Sí, sí. esto pues es un souvenir muy bueno eh. Está bien chido ¿no? 14, sí, nos vamos a llevar unas sí. de estas Estas también, mira un asorio. Está bien chidas. Aquí sí. vamos a llevar Sí, exactamente. galletas, café, maruchan. Cafecitos. Mis cafés. Aguas, jugos. ¿Cuál nos llevamos? Híjole. ¿Para no errarle, no? para no errarle. Y un juguito. O sea, esto es, este es para rehidratar y un juguito. ¿Cuál quiere la maris? Escoja su jugo. Ese, el cero hierba. ¿Y cuál? Cero hierba. ¿Cero hierba? hierba. No hay buenas copinesas. ¿Cero este. hierba? Cero hierba. Y, ¿Y este? La cola del este. Big grape. Beef. Este. Okay. Las papas. Mira, estas sí. Estas sí tienen, sí tienen ondita. No las que a llevar ese día. Ah, miren. Son ediciones de países. Ah, estas sí no las vamos a llevar pues de una vez, ¿no? Juguitos ¿A ¿Qué más sí, no me he de estos, Aquí. ¿Por qué? Me rinde un buen ¿A dónde? ¿A ¿Aquí quién se ven, le Los Ah. No, a los europeos y eso. Me rinde cañón. 66 61 50, this es de 5, this is one eh, ya le está agarrando las moneditas desde sí. el primer día Thank you.